Vestir, trabajar, pasear, comer, beber, jugar, lavarse, lavarse la cara. Lavarse los dientes, peinar, dormir, hacer, hacer pis, hacer cacas, quiero, se acabó. Ayuda, reciclar, descansar, sentarse, esperar, correr, ir, venir, nadar gustar ver escuchar oler buscar encontrar vivir poner la mesa ducharse Comprar, tener, dibujar, pintar, ser, estar, romper, arreglar, bailar, cantar, guardar, meter, sacar, limpiar, barrer, hablar, hablar por teléfono, cocinar, coger, dame, toma,